La Policía Nacional capturó al autor, eh, confeso, eh, de quitarle la vida e incinerar al doctor eh, en la ciudad de Santiago. Tras un labor de investigación e inteligencia, en seguimiento a la denuncia por la desaparición del doctor José Miguel Cabrera. Eh, policía es adscrito a la Dirección Central de Investigación de CRIM, con asiento a la Dirección Policial Cibao Central, capturaron mediante la orden de arresto a Miguel Esteban Polanco Marcelino, oigan ustedes, de 21 años de edad, quien confesó haber asesinado al galeno. El hecho ocurrido en la loma de Verdún, ubicada en, en la carretera Luperón, en el sector de Burabo, en la ciudad de Santiago. A ser cuestionado, el detenido admite haber cometido el hecho el pasado 6 de octubre de este mes. Dice que la víctima lo pasó a recoger por su lugar de trabajo, a bordo de su vehículo, diciéndole que quería hablar a solas con él y que al llegar a la Loma Verdún, en Gurabo, ambos eh, tocaron temas personales que debieron, en una eh, que terminaron una confrontación debido a que, a, a que el doctor se tornó violento. Estas son declaraciones de, del asesino con Sí, claro que declaró eso. Él hizo un relato sí, de lo agregó que, que fue en ese momento que, que le propinó varios golpes con una piedra en la cabeza, ocasionándole la muerte al galeno. Luego abordó el auto y se dirigió a una estación de combustible a comprar gasolina. Oye bien, muchachito de 21 años, regresó, entonces ahí le roció gasolina, y le prendió fuego hasta que todo, eh, para la, tapar las evidencias. Agregó también que contactó a un amigo llamado Alison Moreno Rodríguez, de 25 años, para venderle dicho vehículo, proponiéndole a este que mejor fueran a la frontera a cambiarlo por sustancia controlada. Parece que, bueno, señores, está vida, está vida loca. Eh, pero fue a entregar el vehículo, oigan bien, se fue para la frontera a cambiarlo por droga. Y allá en la frontera entonces le quitan el vehículo y no le dieron nada. Bueno, miren cómo está la vida. Eh, duele mucho porque este joven de Oriundo de San Francisco de Macorís, joven con una trayectoria, un, un futuro. Estaba trabajando en el Homs, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Y ver este hecho, uno, caramba, reflexiona. Eh, aparentemente, tanto el homicida como él tenía algún tipo de relación, se conocían. Porque el doctor lo pasa, dice, según el joven. Entonces son investigaciones que hizo el DICRIN y las declaraciones que, que hizo el confeso asesino. De el, años. el Ministerio Público, Ajá. conjunto con el DICRIN, así como tú dices, pues en la semana pasada, se, yo decía aquí el, el jueves específicamente, que el Ministerio Público estaba eh, buscando algunas investigaciones que tenía previa y que en su momento pues ellos la iban a decir, mírenlo ahí, él, las autoridades hicieron las investigaciones de lugares, y luego entonces ayer domingo fue donde se dio ya el relato de lo que el confeso autor pues relató. Así como bien que, Roberto decía. Que hasta ahora es la única versión, porque es el muerto la, lamentablemente es la única versión, pero, pero ahí es que yo quiero llegar no es que yo no voy en yo no es que yo no voy con el Ministerio Público ni con el Dicrin que son las personas encargadas, más el Ministerio Público que es la persona encargada de la investigación de los casos. Ya estamos hablando que el Ministerio Público buscó las cámaras todo lo que él dijo, el confesó, el joven de 21 años, dijo incluso hasta qué bomba fue con el vehículo. El Ministerio Público hizo las perquisitas pertinentes sí, sí, no, y, se, y se fue a la bomba y se vio que él compró la gasolina. Se vio todo. Ok, bien, perfecto. Ese caso se esclareció rápido. Porque okay, ya está claro. O sea, ya no hay otra cosa. El Ministerio Público tuvo que abordar algunos amigos de, del doctor para que le dijera algo, en ese algo entonces comenzaron a chequear las cámaras desde el home hasta donde llegó al lugar del, del trabajo, donde trabajaba el joven, se buscó las cámaras, ahí está, bien, eso todo está perfecto, ahí está claro, ya él confesó que lo hizo, ya no hay más que buscar, quizás a buscar a Allison, un joven que él cita, que fue con él a la frontera, esa persona eh, debe de ser eh, interrogada y ver si tiene aparte porque lo acompañó, porque no estuvo en la escena del crimen, él no estuvo, pero por el hecho de él no estar no es que no tenga que ver, no tenga que estar vinculado en el caso. Eso Ojalá depende, que, ¿no? Eso depende, eso depende qué función, es, ¿qué recuerda en el caso? Exacto, de esta niña ah, de Marley de, Marlin, de Marlin Martínez de Marlin, y Marlo Martínez, exacto. que según nuestro código, el actual código dice que por, por ocultamiento de cadáver, sí. o ayudar a una persona por a Por complicidad. Un cadáver, eh, no complicidad, por ocultar el cadáver. Pero eso es parte. Eso es parte, ¿no? eso es parte sí. de una complicidad, porque, porque en el yo momento... yo estoy ayudando sí. lo que Exacto. Estoy... Sí, pero Yo no participé. Eh, el código eh, eh, estipula dos años de prisión. Exacto, correcto. Pero quizás el Allison, el joven que fue a la frontera, no participó en la escena del crimen, pero automáticamente él fue a la frontera, ya ese, el joven... De sí, 21 pero, pero, años le confesó, entonces él debió de acudir sí, pero a las hay autoridades. complicidad, perdón, hay complicidad de robo de vehículos. De robo de vehículos. Porque recuérdate que él primero, después que asesinó al doctor, según él relata, Exacto. fue a la bomba, compró combustible para ir a, a incinerar al doctor. Y en la escena se encontró los lentes y, del doctor, sí, que fue la clave, la sí, clave de, número uno. Sí, y de ahí cogió el vehículo y busca el amigo, le dice al amigo, parece que, que son dos personas viciosas, le dice, mira, vamos a vender este vehículo. Y el amigo le propone, no, vamos a Haití y lo cambiamos por droga, es lo que él dice. Entonces ese amigo no sabe a lo mejor... Exacto, a eso si que me baso. Lo, si él asesinó no, o simplemente fue que se robó el vehículo. Ahora, ahí tiene complicidad de robo del vehículo, Eso. que ah, otro delito. Que ahí, ahí es que me estoy basando. Porque él lo mató y también le robó el vehículo. Exacto, ahí es que me baso. quizás el joven Allison no sabía lo que el otro joven había cometido. Pero sí, en el momento que le propone llevar el vehículo hacia la frontera, ahí sí. Porque lo primero que le tiene que decir, ¿dónde están los documentos de este vehículo? ¿Están a nombre tuyo? No, entonces el acto de venta, ¿dónde está? porque para Haití? Pero es como tú decías, Roberto, se podemos presumir que son personas que utilizaban eh, esa sustancia, eh, la droga específicamente, y... Eh, para mí este acto que este joven cometió tenía que estar, eh, tenía que tener algo en, en, en su cerebro. Hay que, hay que hay ver. Que, hay que ver también. Hay que ver porque él dice que el doctor lo pasa a buscar. Y el doctor le dice, tenemos que hablar algo personal, se lo lleva para allá, para la loma, y allá comienzan a discutir. Y el doctor se tornó violento, según el relato. Pues lo, que, lo que la policía tiene que investigar, si esas declaraciones son verídicas, porque a la familia hay una explicación. Pues, bueno, aunque lamentablemente... Ya él confesó. Ahora, Roberto. Ya, ya él confesó, independientemente yo, yo sé que de la amistad que se conociera, no sé qué. Ya el doctor está muerto. Él confesó que. que que, que lo hizo que, que lo hizo ya lo que hay que esperar ya yo creo que la jueza no tiene que ni me coerción, yo te dije yo te ya dije eso es ya yo te con dije tal de 20, 30 no, no, no. Años. no no no tienen que agotar el protocolo claro es pero obvio eso son, el protocolo de te dije, 20 30 años yo te dije que ya el caso está esclarecido o sea ya sí, el proceso ya hay que hay que eso a la población porque el, el el la semana pasada esto fue una noticia que consternó Ahora. y ya los familiares estaban preocupados incluso eh, a través de, de alguna, algunas redes sociales se estaba preguntando Y se estaba difundiendo la imagen que estaba desaparecido Ahora hecho. Roberto y amigos televidentes Estamos en República Dominicana Muchos de estos casos La persona que cometió el hecho confiesa en el momento Confiesa en el momento Luego cuando está en un proceso judicial Los abogados dicen Mira vamos a decir que, que fue que te obligaron que... Entonces ahí comienza Bueno el caso de con... Leslie Rosado Exacto que ahora, ahora mira, hay, hay fotos que dicen que el matador, o sea, el, el cabo, cuando la monta en el, en el motor, ¿verdad? El, el, el, el motorista delante, y el, la, la joven ya muerta, prácticamente muerta, se le ve en la imagen. Y él atrás, se nota que él cargaba un chaleco antibalas. Ahí, ahí es que te quiero bueno, llegar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la policía debe de, de, no lo puede cerrar el caso porque muchas veces hay gente que se me culpa con otra porque hay otras cosas detrás. No sé, el, el cabo, el cabo <risa> se confesó también culpable, pero hay que ver si hay algún autor intelectual se ese hecho. Mira, el caso, okay, mira yeah. mira la diferencia, mira la diferencia de los dos casos. En el caso de, del médico, el autor confe, el autor intele, intelectual, porque él lo confesó, que fue él, bien, y menciona a una tercera persona desvinculada al hecho, pero vinculada a un robo de un vehículo. Vamos hasta ahí, hasta, hasta el momento. Ahora bien, se llega a un proceso de lo que es judicial, la medida de coerción, que es, por eso le, un año es les 18 o oh, 18 meses, eh, eh, es lo más pertinente. Bien. Ahorita comienzan los procedimientos, los diferentes juicios y cambian la versión, como yo le decía. Ahora bien, en el caso de, de Leslie, óigame bien, en el caso de Leslie, Aún el cabo haber confesado que fue él al principio, que fue un accidente primero, ahora él cambió la versión. Ahora surgen otras versiones y más aún, amigos televidentes, todavía quedan muchos cabos por atar en ese caso. Se habla, se vincula en otros hechos de familia, del esposo, pero esas son especulaciones, tenemos que esperar el arrojo. Pero, yo espero en Dios que lo que concierne con el doctor de San Francisco de Macorís, que eso que su, el joven ha confesado, que ustedes verán que en la próxima hora, hoy o mañana, ya están tomando la medida de coerción, en un mes, en dos meses, no sea otra versión. Y si hay más personas vinculadas en el caso, que sean también incluidas en el expediente. Entonces, el caso de Leslie Roberto viene siendo parecido, pero no igual, pero no igual. Lo que pasa es que en el caso y de ahora, Leslie, ellos no han hecho las investigaciones no, al igual. No, no, no. lo no. han hecho, Pau. No, claro que no, sí. sí. No, no, no, no, de esa manera, no, no, no. Lo que pasa es que el caso de Leslie es sí, más complejo, sí, porque ahí, sí. el caso de, de, del doctor se habla de un caso pasional, y en el caso de Leslie no se está hablando de eso se hablan de otras cosas, que el Ministerio Público me gustó cómo manejó el tema del doctor, dijo que están haciendo las investigaciones y cuando hicieron las investigaciones no dijeron, ah, que fue fulano, ah", no, no, no, cuando, cuando el joven hizo el relato, entonces lo presentaron ante la prensa, no se vinculó más persona en el caso de Leslie, el Ministerio Público está haciendo lo mismo, están haciendo las investigaciones de lugares para presentarle al país al mundo lo que es algo concreto, qué fue lo que pasó. Ya la niña, la hija que estuvo en la escena, habló con un pastor y dijo en el momento cómo se relató. Sí, Digo pero ella, eh, mira, la declaración de la hija no es tan relevante porque la hija iba en el vehículo y lo que vio fue cuando ejecutaban a su madre. Pero, pero bien, o sea, pero eso, entonces... Lo, lo que es relevante ah. es investigar al cabo... Mi Porque andaba escuchándole no un intercambio de palabras, sí. Si ¿Eh? Mi amor. No, no, ahí no ¿Cómo voy, tú me vas a decir él, a mí? Él no, él no me dio palabras. ¿Cómo ella declaró, tú me vas a decir que, que, lo, que lo que la niña dijo no es relevante si él dijo al principio que fue un accidente y la niña fue que dijo que no fue no, un pero accidente. Es, es que, perdón, ah. perdón, perdón, perdón. El tema del accidente no lo puede definir la niña. Porque la palabra de ella contra la de él. No, no, pero espérate. Ahora, ¿qué lo define? Las pruebas. No, no Roberto. La, pero Roberto, espérate. Pero es, es, que, es que hay... Es, es que la palabra de ella contra la de no, él. No. Ahora, lo definen las pruebas que se ven que él le, le, le hizo varios disparos. ¿Tú ves? Entonces, ahora la trama, eh, eh, lo que se está eh, eh, buscando es si hubo un autor intelectual, si fue por encargo, si fue una trama que se le armó para asesinar a esa joven. Roberto, pero yo te, ¿tú ves? Yo te voy a decir lo siguiente lamentablemente Leslie que está muerta no puede hablar porque es lógico entonces la única testigo que hay dentro de ese caso es la niña todo lo que ella diga debe de tener mucho más valor que lo que él dijo porque inclusive si nos damos cuenta cuando ellos hicieron el cuando la policía la vocera dijo eh, la palabra de él nadie escúcheme bien Nadie cree en esa historia que él relató Y cuando él relata esa historia La niña con lo que le dice al pastor Mira, nosotros, mami, no chocó a esa persona Nosotros nos dieron por detrás Y entonces el cabo dijo que Leslie lo había chocado Entonces cuando la niña habla La niña es la que la, que, la primera que empieza a esclarecer el caso De que no fue un accidente Entonces, claro que sí Roberto el, Lo que dijo la niña tiene mucha credibilidad Es que, es que mira, mucha para que, mí para, la inicio, la testigo, para inicio del proceso Reitero, pero que ahí es, es que miren Yo no soy abogado Bueno, bueno. ahorita Sócrates estará con nosotros Sócrates, abogado Está invitado para el día de hoy a, a Mira lo que pasa Si nos vamos a eso El cabo tiene a la esposa ¿Que no es la esposa nada? Pero perdón, perdón, <risa> es que ya eso va dentro de las investigaciones y y a medida que se va investigando, tú ves, se van esclareciendo cosas, pero el cabo tiene a su esposa que fue la primera que salió a testificar, a decir que sí que la chocan y que ella está embarazada, y, van con y los que niños, se, cayeron, y se cayeron y la llevaron Entonces, al médico y no perdón, tenía nada. No solamente está la versión del cabo, es lo mismo que en el caso de Leslie está la hija que también tiene su versión. Por eso te digo, ahora, ¿qué es lo que vale? La, la investigación y la pesquisa que haga la policía y los investigadores de una forma seria. ¿Por qué? Porque ahí, si, si en el caso hipotético del asesinato de Leslie es una trama, están policías dentro de la trama. Porque recuerda que viene el tema de la patrulla del ejército que estaba ahí. Fíjate tú, eh, póngame aquí, señor director. Fíjate tú. La eh, imagen, eh, mira la imagen. Mira, fíjate tú, eh, porque ella también chocó con otro vehículo, pero ella tiene, eh, ella tiene un disparo en la goma, una, un disparo en la placa, ¿entiendes? Más el disparo que le dio el, el, el cabo montar en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Ya esas declaraciones, tanto de la supuesta o oh, esposa, no sé, porque no podemos todavía descartar nada, porque nosotros no somos investigadores. Y un juez no se ha todavía pronunciado. Finalmente. El Ministerio Público. El Ministerio Público, sí. Pero es un juez que tiene que decir, sí, la prueba, la evidencia, esto es válido, no es válido. Porque ¿qué es lo que está pasando con la policía y por qué se está hablando de una reforma policial? Porque no tiene credibilidad. No, perdón. Es que miren, muchas veces la policía dice, nosotros hicimos el trabajo, pero el Ministerio Público no lo hizo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces si la policía está coludida en un tipo de, de, de, de situación como esta, lamentable, y, hacen un, y, y, y levantan una prueba incorrecta, ¿eh? el Ministerio del Público no puede hacer nada porque ya es inválida. Si Por ejemplo, esa niña que es menor de edad, esa niña no puede ser válida si no hay un doctor mayor de edad, hay un proceso legal para que ese testimonio de ella sea válido ante un juez. Roberto, la niña tiene 16 años. Esos son cuando los niños tienen menos de 13 años. No, es menor de edad. Sí, es menor de edad. Es menor de edad, espérate. Es un proceso que hay que hacerlo. Entonces, si a ella le agarran la declaración así a lo loco, te lo digo porque incluso, oigan esto, cuando, y atención país, cuando la policía va a buscar imagen en una cámara, tú ves la imagen de las cámaras, si no fue debidamente con un proceso de una orden, claro, un juez, no son puedo, inválidas son esas inválidas, pruebas, claro. y te la tumba y te tumban un caso, porque pues la policía sabe la policía sabe cómo hacer las cosas igual que el ministerio entonces, si una de las dos partes corta algo te tumba el caso, entonces, y qué hace el juez eh, sí. cuando el abogado viene y dice, ¿por qué tú crees que hay mucha gente que se queda? pero ¿cómo la soltaron? ¿cómo lo soltaron? ¿por qué? porque abogados inteligentes dicen espérate estas pruebas no son válidas Tú mames esa prueba Porque desde el principio Las pruebas vienen, sí. vienen fallidas ¿Viciadas? Viciadas, exacto Pero mírame bien tú has, tú has tocado un tema muy importante legalmente Desde la policía que es la primera entidad que debe de hacer un expediente para que el Ministerio Público pueda presentárselo ante un juez. Desde la policía, el Ministerio Público al juez tiene que estar todo bien para que un proceso pueda Mira, desde los primeros agentes que llegan, ¿Sí? pero ahí llegaron a ese vehículo. Si la recolección de esas evidencias no se hacen de la forma correcta, te van tumbando, se van tumbando. Eh, eh, esas evidencias. Ahora bien. Que cuando llegan al juez y viene un abogado con cierto conocimiento y dice, mire, esta prueba la, la recolectaron de forma incorrecta, sí, sin Roberto, el debido proceso. Roberto, pero mira algo, y amigos televidentes, eso es, eso es una realidad lo que nosotros estamos hablando aquí. Pero nosotros no estamos hablando de cualquier familia. La familia de Leslie es una familia que aparte de ser reconocida en el área de la ingeniería, su padre José Rosado, muy pero muy destacado, es una familia que tiene bastante dinero. ¿Tú crees que la familia de Leslie no va a buscar un cuerpo de abogados altamente calificados y esos abogados, conjunto con la familia, va a tener cada detalle de eso que tú me estás mencionando. El, el, Mira, es poder el, contra el, poder el, que el vamos problema, a estar. El problema, Paola, que ese policía está siendo protegido.